Vamos a hablar un poco de lactancia, que es un tema para, para las mujeres, ¿no? Es, un, es el siguiente desafío. Uno ya pasó por el parto, por la gestación, por el parto y ahora viene la lactancia. Y la lactancia también es una cuestión de actitud, de confianza en uno mismo y de paciencia, fundamentalmente de paciencia. Yo les puedo decir que de 10 pacientes que veo que empiezan la lactancia, uno lo hizo Casi automático. Después todas han tenido algún escollo que atravesar. Sí, es absolutamente normal y hay que tener paciencia. Y incluyo en esta paciencia a los que participamos en la, en la atención de la, de la día madre-hijo, porque a veces intervenimos muy rápido, los pediatras o los neonatólogos, somos de fácil intervención. Y muchas veces es tomarse las cosas con calma, no tener tan presente los números de lo que bajó, de lo que subió... Son 15 días la instalación de la lactancia, si no es inmediato. El descenso lácteo depende aparte de qué tipo de parto tuvieron. Si fue un parto natural, seguramente a las 48 horas tengan el descenso, que es otra tormenta, ¿no? porque es una bajada brusca, con tensión mamaria importante, donde al bebé le cuesta más prenderse, antes se prendía, ahora le cuesta, porque es un globo, un globo que no puede que seguramente si es una mamá primeriza todavía el pezón no esté del todo formado y le cueste prenderse, entonces es un momento donde hay que estar ayudando y apoyando. Si es cesárea, es un día más en el mejor de los casos. A veces esto es más, a veces es menos, en la medida en que lo antes posible el bebé esté en el pecho de la madre, eso da más posibilidades de éxito, pero chicas, la lactancia es un proceso natural que amerita un aprendizaje y que la gran mayoría de las mujeres pueden hacer. La hipogalactia, tan generalizada a veces de que yo no tengo, no tengo buena calidad, eso realmente es, es muy poco frecuente. La calidad de la leche siempre es buena, ¿sí? y salvo que haya un tejido mamario muy escaso, es muy raro la hipogalactia, la falta de producción. Aparte es dinámica la producción de la leche, es decir, a veces tienen una excelente bajada y después a los 15 días tienen un bajón y después remontan, ¿sí? de, ese, de ese tiempo de, de, de paciencia. Ahí van a tener el apoyo del, del pediatra, más vale. ¿Ah? Están las poricultoras en la clínica, traten de aprovechar porque les van a dar algunos tips. A ver, yo acá les muestro, por ejemplo... ¿Cómo se prende un bebé? Porque así se prende cualquier bebé. Ahora, si ustedes ven este bebé y este bebé, la apertura bucal es totalmente distinta. Uno está prendido del areo y el otro está prendido del pezón. Si se prende del pezón y no nos damos cuenta, a los tres días tenemos una grieta. Estas son posturas. Recancheras. ¿No? Entonces, en general, la más conveniente es esta y la posición invertida. Que no la dejen solamente para la que tiene dos. Practíquenla, porque esta posición drena un área de la mama su, su, eh, subaxilar que a veces no se drena bien en la posición clásica y produce nódulos, duele, ¿sí? Y acá es cuestión de ir acomodando el bebé y a la madre a ver qué posición les es más cómoda a ustedes. ¿Mm? pero sepan que se puede mover, que ni, ninguna posición en la que la coloca otro es mejor que la que ustedes descubren. Hay un periodo crítico, que es el recién nacido, que hasta que la mamá, está, la mamá aprendió a darle la teta y, y, y ya comprobaron que se está alimentando bien, esa primer semana de vida los bebés suelen Dormirse si no comen bien, es en el único momento, ¿sí? Tienen mucha tendencia a la hipoglucemia, a bajar la glucosa en sangre y eso los palma. Entonces, ¿qué les decimos cuando se van de la neo? Bueno, dele cada dos o tres horas, porque aparte la mamá tiene que tener ocho experiencias de lactancia como mínimo en el día para tener el estímulo suficiente. Entonces, ese es un momento. Una vez Pasado 15, 20 días que el bebé recuperó su peso, porque vieron que bajan los bebés, bajan un poquito de peso cuando nacen, más o menos esperan 10 días para que lo recupere. Después de, de, de ese proceso que ya el bebé recuperó, el ritmo lo van a poner ustedes. Si la lactancia es muy buena, porque hay dentro de la normalidad variaciones, hay madres que tienen muchísima eh, producción de leche... Bueno, esos bebés por ahí toman cada tres, cuatro, aún teniendo dos meses. Alguno puede necesitar a la tardecita, cuando baja la producción, un poquito más, más frecuente. Ahora, si ese bebé está creciendo bien, duerme cinco, seis horas a la noche, pero déjalo. Y dormí vos. ¿Saben que lo que suele pasar es que lo están mirando a ver por qué no se despierta? Lo más probable es que lo tengan que despertar por la atención mamaria, porque necesitan ustedes descargar. ¿Eh? Pero eso lo, lo van a ir viendo en los controles, cuando pueden empezar a aflojar con ese tema. Porque son situaciones distintas.